Hola, esto es Aprendiendo con Marga y hoy vamos a hablar sobre qué es la nube, pero no esa nube, sino la nube de internet. Seguramente muchas veces hayas escuchado hablar de la nube, una entidad casi mágica que está detrás de todo lo que pasa en internet. Pero qué es realmente la nube, dónde está, cómo funciona, qué hacen las personas que trabajan en la nube. Hoy vamos a hablar de todo eso y unas cuantas cosas más. Parte del motivo por el cual es tan confuso saber de qué hablamos cuando hablamos de la nube es que es una palabra que se usa para decir distintas cosas según el contexto. Si yo te digo que una aplicación guarda sus datos en la nube, lo que quiero decir es que los datos no están solo en tu celular, sino también en un servidor al que la aplicación accede a través de Internet. ¿Y dónde está ese servidor? Puede estar en cualquier lugar. Generalmente, va a estar en un data center junto con un montón de otros servidores usados por muchas empresas distintas. Pero podría estar en la casa de la persona que desarrolló la aplicación y aún así diríamos que está en la nube, porque a tu celular no le importa dónde está el servidor con el que se comunica, simplemente sabe que está disponible a través de Internet. Bien, ese es uno de los significados de la nube. El de todos los días, digamos. Pero está el otro, que es el que se usa cuando estamos hablando de infraestructura informática. Y lo que queremos es diferenciar la infraestructura que tenemos de forma local en nuestra casa o nuestra empresa, de la infraestructura que le contratamos a un proveedor cloud. Estos proveedores tienen edificios llenos de servidores en distintos lugares del mundo y como parte de su servicio nos alquilan una porción de esos servidores en los que nosotros podemos ejecutar los servicios que estarán en la nube. Existen unos cuantos proveedores de este tipo de nube. Los más grandes y más conocidos son Amazon, Microsoft y Google. Y hay muchos otros más chicos que generalmente se destacan a nivel regional. Si bien hay algunas diferencias entre estos proveedores, lo que nos ofrecen es básicamente lo mismo una forma de usar recursos informáticos sin tener que preocuparnos de su mantenimiento. El proveedor se encarga de comprar las computadoras, ponerlas en línea, mantenerlas conectadas a internet y arreglarlas cuando se rompen. Y a nosotros nos cobra por el tiempo que usamos esa infraestructura. Este servicio no es gratis, obvio, cuesta más caro que si compráramos el hardware nosotros, pero nos ahorra trabajo y nos da la flexibilidad de tener servidores en distintos lugares del mundo, sin tener que preocuparnos de toda la logística necesaria. Bien, pero ¿por qué se llama la nube? ¿Tiene algo que ver con las nubes que están en el cielo? ¿Se deshace cuando llueve? ¿Se va a otro lado cuando sopla el viento? No, obvio que no. Se le llama nube porque desde hace mucho tiempo, más de 40 años, en los diagramas de redes de computadoras se utilizaba un dibujito de nube para representar redes externas en las cuales uno no sabía lo que estaba pasando. Cuando alguien estaba diagramando una red o un sistema que usaba la red, dibujaba la nube para representar cualquier otra red. A medida que Internet se fue globalizando, esa red externa se fue volviendo sinónimo de Internet. Y en ámbitos informáticos se usaba el dibujo de nube para representar a Internet. Pero era algo bastante de nicho, solo la gente del ámbito informático sabía que una nubecita en un diagrama quería decir Internet. El término, como lo usamos hoy, lo popularizó Amazon, que fue el primer proveedor de infraestructura como servicio, cuando hace 15 años empezó a ofrecer acceso a servidores virtuales elásticos, es decir, que se podían aumentar o disminuir la cantidad de servidores contratados según subiera o bajara la demanda del servicio. Hasta ese entonces, ¿se podía contratar servidores virtuales en distintos proveedores de Internet? Pero generalmente llevaba horas, o incluso días, hasta que el servidor estuviera en línea. Y se pagaba por mes. Con lo cual, había que planear con anticipación cuántos servidores íbamos a necesitar. El cambio revolucionario de Amazon fue lograr que los servidores estén listos para ser utilizados en cuestión de minutos. Y que el cobro de los servicios sea también por minuto. Incluso hoy en día, algunos servicios se cobran por segundo. Esto, sumado a que cada vez hay mejor acceso a internet en todo el mundo, hizo que mucha más gente pasa a tener sus servidores en estos proveedores y que se popularice muchísimo el concepto de nube, al punto que hoy podemos decir internet o la nube y son prácticamente sinónimos. Ok, ya tenemos una idea de qué es la nube, pero mirando ofertas de trabajo relacionadas con informática, muchas veces vemos que mencionan la nube. ¿Qué hacen en concreto las personas que trabajan en la nube? Dependiendo de la empresa y de los detalles específicos de la oferta pueden estar refiriéndose a varias cosas distintas. En primer lugar puede que se refieran a utilizar la infraestructura de nube ofrecida por los proveedores como los que mencionamos. Volviendo al ejemplo de una app que corre en un celular pero guarda los datos en la nube, el equipo de la gente que desarrolla el software va a estar dividido entre quienes mantienen la aplicación que corre en el CELU, que sería el frontend, y quienes mantienen el servicio que utiliza esa infraestructura de nube, que sería el backend. Si bien todos los sistemas de nube son bastante similares, cada uno tiene sus pequeñas diferencias. Para poder aprovecharlo al máximo, es necesario explorar las funcionalidades disponibles, entender los costos involucrados y entender cómo interactúan las distintas opciones entre sí. Así, si el servicio utiliza la infraestructura de Amazon, las personas que lo mantengan deberán saber cómo usar los servidores virtuales, el sistema de almacenamiento, las bases de datos, el sistema de monitoreo de Amazon. Si el servicio utiliza la nube de Microsoft o la de Google, habrá que conocer estas mismas herramientas en sus respectivas nubes. Por otro lado, si vemos un aviso que habla de tecnologías cloud, es posible que se refiera a las distintas tecnologías englobadas dentro de la Cloud Native Computing Foundation o CNCF. Esta fundación fue creada a partir de Kubernetes, que es un sistema de orquestación de contenedores y engloba además a muchos otros proyectos open source que se utilizan en conjunto con Kubernetes. Estas tecnologías son llamadas nativas de la nube porque asumen que van a ser utilizadas en un contexto de infraestructura elástica, usando contenedores, microservicios y las demás funcionalidades dinámicas que han surgido en los últimos años. En síntesis, si un aviso incluye infraestructura cloud, casi seguro se refiere a saberse manejar con los distintos proveedores de infraestructura de la nube y los servicios que ofrecen. Mientras que si menciona Tecnologías Cloud, casi seguro se refiere a utilizar contenedores, Kubernetes y las otras herramientas relacionadas. Y por último, también es posible trabajar en desarrollar la nube en sí. Es decir, ser una de las personas que se encargan de que cuando uno crea un servidor virtual en un proveedor de nube, ese servidor pase a estar disponible en la menor cantidad de tiempo posible, conectado a internet o a la red interna correspondiente. Y esto no es exclusivo de Amazon, Microsoft o Google. Como dije antes, además de estos proveedores grandes, hay muchos otros proveedores más chicos, que tienen alcance regional o que se especializan en algún servicio en particular. Con todo esto claro, ¿conviene siempre usar la nube? ¿O hay alguna situación en la que convenga usar hardware propio? La respuesta a esto es compleja porque depende muchísimo de cada emprendimiento. Utilizar la nube nos da mucha flexibilidad. Con un clic o un comando, podemos agregar servidores, espacio de almacenamiento, configurar backups, crear bases de datos, tener balanceo de carga a nivel regional o mundial. Pero esto viene asociado a un costo. Usar la nube no es barato. En el caso de una empresa que ya tiene su área de sistemas encargada de montar y mantener los servidores que utiliza y que no necesita mayor flexibilidad en la cantidad o tipo de servicios de utilizar, seguramente no le convenga pasar a tener esos servicios en la nube porque tendría un costo más alto y no mucho beneficio. Pero si estamos creando una aplicación móvil empezando de la nada y necesitamos que nuestra aplicación se comunique con un servicio que está en internet, seguramente armemos todo en la nube porque de esa manera nos ahorramos los dolores de cabeza asociados con armar y configurar todo el hardware necesario. Y obviamente hay un espectro entre estos dos extremos. Puede que tenga sentido tener cierta infraestructura local propia de la empresa, mientras que otra parte de la infraestructura convenga tenerla en la nube. Es un balance que hay que encontrar en cada caso. Bueno, espero que con esto te haya quedado un poco más claro qué es la nube, cómo funciona, para qué se usa. Como siempre digo, hay mucho, mucho más que podríamos contar al respecto. No te olvides de dejarme un comentario diciéndome sobre qué tema te gustaría, que te cuente un poco más.